Hola a todos, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Sabiduría. De parte de todo el equipo a nivel mundial te mandamos muchísimos besos y abrazos y agradecemos que estés aquí compartiendo este nivel espiritual, elevando tu frecuencia vibratoria y escuchando a tu maestro interno. Acuérdate que no hay casualidades, sino diocidencias, y que Dios, o como tú le quieras llamar, nunca está fuera de ti, sino siempre dentro de ti. Las respuestas no están afuera, están dentro de ti. Los ángeles, los seres de luz, los maestros ascendidos, mismo Dios, todo, todo está dentro de ti. Así que en la medida en la que tú vayas con todo, entonces te sentirás mucho más en paz, sin sufrimiento y podrás seguir la guía que amorosamente te está dando tu yo superior, tu yo sabio, tu yo en divinidad. Estamos en una serie de videos y audios, no, ojalá no te hayas perdido los anteriores. Si es así, por favor, búscalos en la carpeta para que conozcas qué es lo que ando cada que aparecen determinados números, es decir, qué mensaje te están brindando para que entonces puedas escucharlos. No olvides compartir, anotar tus comentarios, darle like si te gustó esta información, esta sabiduría ancestral y es muy muy importante que le des eh, clic a esa campanita para que entonces te vayan llegando todos los videos, audios que vamos subiendo para que de esta manera tú puedas estar en el camino correcto para tu alma. Entonces hoy nos toca el 44, 444 o 44. 44, ¿qué significa esto? Que probablemente lo has escuchado continuamente en la tele, Volteas a ver el reloj y en la madrugada te despiertas justamente a esa hora. Eh, lo ves en muchos lados, se te está presentando algo y no sabes qué significa. Bueno, aquí está lo que te quieren decir. Cuando aparezcan estos números, los ángeles están rodeándote, reafirmándote su amor y ayuda. No te preocupes porque la ayuda de los ángeles está cerca. Esta señal de los ángeles también significa su desacuerdo con tus pensamientos y sentimientos y puede ser interpretada como un no cósmico a las preguntas que has estado haciendo o a las ideas que puedas estar teniendo revisa esto, probablemente son de frecuencia baja o, probal, o probablemente no son para tu más alto bien y el de todos los involucrados, a veces nosotros queremos que sucedan ciertas cosas por nada, no disciplinada y creemos que nosotros pues somos como estos dioses que, que sabemos perfectamente hacia dónde y cómo se. todo va a ser mucho más simple, más amoroso, más pleno es como si te dejaras recargar en esta divinidad para porque a veces la mente se resiste y viendo en el de seguir la guía que se te está dando en ese momento una vez que ya te caches entonces puedes seguir nuevamente escuchando estos audios las veces que tú quieras y compartiéndolas para que más gente pueda ser beneficiada porque tú quieras compartir ese amor con todos te mandamos muchísimos besos de parte de todo el equipo, muchísimos abrazos y estamos contigo.